Aro, yareta koi Antadinta anta dinta, kara itimayi, karara saati. Yayetane Jesus, kara pito Aru aro, kara itia, kamachirini, ipanyaga serari, inangari kamagari. Itimi, kara itia, kamachirini, te pairi, ayesho Marine ora, Koshutari sólo Aroge. a lo que, tuviste que, yo he hecho Aisati un tayga de y más chinga, cara, y ay yo yo te pairi, agabeirine, pero sati chitni rikke, ay sati Cara itya, Kama chirini, aisati, o hapa llegue Pero cara, y caiba in teti, aisati, y toboba yegaro, mupe. Y veri, janta ira Jesús, y chiga chipari, y yo a ti da y mape, y Pairo, y canto viven pena Naro, Jesús, y tú mi tosurinchi, cuando voy a irte a que nanta tosurinchi, Romana, no Kimi, Karakero que el Negaga no. Y nega, aro Jesús, y gageri. Obiro, kamagari, kimingari, pijato, pitairi y kase, Ay Aisati, yo samiteri, Jesús. Pairo, pijita, yo estaba en el. Tojo inajita garo ta en terminal. Quiero pigata yina anta. Tojo ahí santo veri. Ira Jesús. Ainta Inaigasegi Aros nori chancho. Ya paigasegui. Kara Tongagarige Aro ira camagari. Yamana Iberi Jesús. Arruco, vi hu guayena, vi cara, chancho, egi, que mi nombre es maravilloso. Si otavi Jesús. A chip y aye. hiri, serari, camagari. Y no chancho, egi. Aro y ga chancho, cara, taranga que. Y mache, mache, a la topum de topo topo y chistiga gana que y y chancho y karate dos mil aro ira o chancho y chigar y gana peri y comanta y gaperi y machiguenga cara pueblo que sati toga que y a tachita yeri jesús tohay karara sati ira niayero o magaro a tiraka y peri ira jesús ay sati ira y kamagari Ainta isobiake yigitika jesús y chagashigaga y nga kanina sati ay sati inibatai Kaninasati aro y troga y gape, machi yenga. Ira, niegueiro. Antagaisati, y comanda santa Igaba Keri va queri, pasini. Hati, y canta Jesús. Yogavisako ira, y kamagari camagari. Aisati, y comandego taigiri, chancho eji. Aige ira eji, cararazati. Yamanaygeri, ira Jesús a eh, he may, quiero, pipogahi, yaka aisati. Aro, yo te tanaga, Jesús, Ya gari, ira, inavitaga, kamagari. No nayata nagyata nemi. Karari te iran jesus kagiri, Jesús, y Quiero pogiatina, pineni pihata asitiri, pomachigenga. kara pobango que pingo mantiri ora ikan gemito tohai ikabin temi Aike ke iya que serari ikomanta ye peri saati, sati antawa sati teka porishike kara karati dies poeboro, ati okanta karajoga bisak Jesús, gerihisus iken anenta santa kari omgaro ke